Y ahora sí, ya estaría. Jugamos esto gratis, uh, jugamos el portal hacia Apirexia para que él sacrifique tres criaturas... ¡Guau! Adiós, amigo, adiós, amigo. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Nos acercamos al final de año, pero seguimos aquí al pie del cañón trayendo mazos originales, mazos bonitos, mazos divertidos. Y este que os traigo hoy lo he visto por ahí por las redes y me ha, me ha fascinado, me ha parecido genial. O sea, me ha parecido que es. Muy original y además con cartas que no suelen ser eh, demasiado jugadas, pero que creo que tienen mucho poder y eso lo hace especialmente interesante. Además que es un mazo de rampeo, es decir, de generación de mana adicional, que es lo habitual, pero del color verde, no de la combinación de colores que nos trae hoy aquí al canal, que es G sky Rojo, blanco y azul, por tanto va a tener toques de control obviamente ese blanco, ese azul, ese rojo combinado suelen dar eh, mazos de control pero con ese rampeo pues se vuelve completamente distinto de hecho de rampeo ya estáis viendo aquí las cartas más poderosas que son el portal hacia pirexia, que recordad que no simplemente es una carta que reanima a criaturas de tu cementerio, bueno del cementerio, eh, sino que además hace cuando entra en juego sacrificar al rival tres criaturas, realmente el efecto es eh, tremendamente brutal y, y puede ser de cualquier cementerio donde animes de tu cementerio tus criaturas van a ser pequeñitas, tampoco son muy interesantes así que posiblemente el rival se sea más interesante. Y luego el nivelador del paisaje urbano que, cuando lo lanzas, sea contra el Estado o no, ya destruye un permanente que no se atierra y al atacar lo vuelve a hacer. Y es un 8-8 arroya que además tiene de centrar 8. Estas son nuestras cartas de coste alto a las cuales queremos llegar lo antes posible y para ello vamos a tener ayuda inestimable de las piedras de fortaleza y debilidad. Y por cierto, sí sí efectivamente también llevamos a Urza, señor protector, como no puede ser de otra manera, si juntamos esas dos cartas en mesa, y pagamos 7 de mana, obtendremos el Planeswalker Urza, que es uno de los Planeswalkers más poderosos de toda la historia de Magic y que seguramente en cuanto toque mesa ganas la partida. No lo voy a explicar porque se explica solo, puedes activar dos veces sus habilidades y tiene todo tipo de habilidades que hacen de todo, ¿no? O sea, es básicamente si esto llega a mesa va a ganar la partida y va genial, lógicamente. Primero va bien porque mmm, vas a reducir el coste de todos tus hechizos que no sean de criatura. Y eso es bueno, todos no, pero artefactos instantáneos y conjuros, que son casi todos, este Top que podríamos decir, pero que realmente va a hacer que sean más baratas las piedras de fortaleza y debilidad. De hecho, puedes hacer tercer turno Urza. Cuarto turno, piedras de fortaleza por ejemplo, haciendo menos 5, menos 5 sobre una criatura del rival, es muy importante que esta carta, esta carta es muy buena de por sí, porque matas a Oldred, que es una de las criaturas más peligrosas del formato, ¿no? Y si no, pues robas un par de cartas y adicionalmente te da dos de manas, o sea, te das dos manas estilo piedra, ¿no? De esos que son solamente para artefactos o para activar habilidades o cosas de ese estilo. Bien, además, eh, además es legendario, es una de las pequeñas pegas que tiene, pero no te importa jugar una segunda copia si matas una criatura del rival o si robas dos cartas, ¿no? Como digo, va genial para luego más adelante este tanto el Urza como las piedras de poder, tanto para combinarse como para poder jugar estas cartas de coste alto. Por cierto, que no lo he dicho debajo del vídeo en la descripción, como siempre os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y se agradece un montonazo ese me gusta, suscribirse al canal, compartir el vídeo y por supuesto un comentario también se agradece un montonazo. Bien, esta es la parte así más poderosa y más... Eh, Importante del mazo, pero también tenemos para generar mana adicional. La carta, bueno, una carta como es reliquia de las leyendas. Por 3 da mana de cualquier color. Y puedes girar una criatura legendaria que controlas para enderezar este artefacto. Bueno, para agregar, perdón, un mana adicional, ¿vale? Eh, esa criatura la puedes girar aunque la acabes de jugar este turno. Es decir, aunque tenga mareo, ¿vale? Importante, porque el propio Urza es legendario, ¿de acuerdo? Así que el propio Urza gira, se puede girar para sacar maná. Con esta, esta reliquia da muchísimo más es lo que quiero decir en, en resumidas cuentas, porque además llevamos también criaturas legendarias, fijaos, llevamos Sten, partisano paranoico, que eliges artefacto, ¿vale? Con esta carta y reducirás el coste de tus artefactos. La criatura es legendaria. Joira innovadora temporal, que nos va a permitir jugar artefactos gratis desde la mano, poquito a poco, ¿vale? Primero de coste 2, luego de coste 4, pero los va a jugar gratis cada turno. Y es legendaria, o sea que también funciona con la Reliquia de las Leyendas, y por supuesto también el chip de la realidad también es una criatura de artefacto, que funciona muy bien en este mazo por, por este motivo que os acabo de decir, porque deja mirar el top del mazo, y porque además, bueno, pues lo puedes anexar sobre otra criatura, puedes reconfigurarlo y poder jugar cartas del top, es una cosa brutal, es una criatura legendaria, de solamente coste 2, es un 0-4 al principio para bloquear a criaturas del rival, o sea, es buena en muchas situaciones realmente esta carta, y me fascina que el creador de este mazo la haya incluido, porque me parece estupenda, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto, ya lo que llevamos artefactos y el mazo es temática artefacto realmente, por eso es un mazo de urza eh, destruye bancos criminal pues es de los mejores artefactos que puedes jugar en este formato ventaja de cartas win condition lo tiene todo y además combina bien con joira en cuanto le pones dos contrarios a joira joira ya te va a permitir jugar este bancos criminal automáticamente al siguiente turno de forma gratuita no eso está genial es como dos es que es una burrada son dos manas extras que te regala esta joira y luego al siguiente turno pues a lo mejor juegas gratis Reliquia de las leyendas, o más adelante, pues piedras incluso gratis, ¿no? Gracias a Joyra. Joyra es una carta que no es demasiado buena en general, pero mira, en este mazo puede brillar. Y por último, que no lo había comentado, la, la, la última carta del mazo que no nos he comentado es Araña de Zran por 3, es un 2-4 alcance, o sea, las estadísticas están bastante decentes. No es la primera araña de este estilo, generalmente las arañas en Magic suelen tener alcance, es decir, que pueden bloquear criaturas voladoras Pero lo importante es que cuando entran en juego, ambos jugadores creáis una piedra de poder. La cuestión, ya sé que es un efecto simétrico, los efectos simétricos no son buenos, seguramente el rival no pueda aprovechar ese efecto simétrico tanto como nosotros. Nuestro mazo sí, lleva muchas cartas que son artefacto y muchas habilidades como es el caso sin ir más lejos del propio Urza Combinado con las piedras de poder de pagar 7, pues lo puedes pagar con esas piedras de poder Posiblemente el rival no pueda aprovechar la piedra de poder tanto como tú Luego más adelante en la partida si se larga puedes pagar 7, mirar las cuatro cartas del top, mostrar un artefacto y ponerlo en tu mano Lo cual está genial para ventaja de cartas No voy a comentar todas las tierras que son muchísimas, como podéis ver de todos los colores de todos los tipos Todas las cartas buenas que pueda haber, las tierras de... Las tiras de legendarias, una zona de explosión para protegernos... Las combinaciones de colores que hay en el formato tierras de dos colores, tanto las que entran girada a los primeros turnos como las que nos hacen daños al sacar mana coloro, y luego, pues como siempre las típicas tierras legendarias de Kamigawa, que bueno, pues no estorban y pueden ayudar. Una copia nunca estorba, dos copias te ya te pueden estorbar porque pff, a lo mejor no puedes jugar la segunda, precisamente porque son legendarias, pero una copia no estorba y, y algo, algo alguna partida te van a poder ayudar un poquito. Vale, no sé cuán bueno puede ser este mazo, pero lo vamos a ver a continuación. Yo creo que no es un mazo top en absoluto, pero desde luego, eh, si hemos venido aquí a divertirnos, espero que habéis venido aquí a divertiros, creo que es una buena elección. A ver si ganamos alguna de las partidas que jugamos a continuación. Bueno, vamos con la primera partida en la cual además salimos y no tenemos el color rojo per se, pero sí que la plaza de los héroes nos va a dar el color rojo que necesitamos para poder jugar Joira, que es básicamente criatura legendaria roja y es la única carta roja que tenemos, así que vamos bien, no, no es mal comienzo, ¿vale? Es cierto que tenemos Otawara y Eiganjo, que son cartas que te gustaría guardarte para más adelante... Así que comenzaremos con la Plaza de los Héroes por pues si robásemos tres o cuatro tierras seguidas, pues conservamos esa otaguara y esta Iganjo en mano para, para sacarles partido más eh, cuando la partida se alargue. Si es que se alarga, bueno, generalmente con este mazo las partidas se van a alargar porque no haces nada al principio más que desarrollar tu juego. Llanura por parte del rival, iniciado optimista, vale, mono blanca, agresiva, pero no de soldados, seguramente sea una mono blanca. Bien, eh, yo diría que prefiero perder la otaguara y conservarla Iganjo y contra este rival... Y vamos con Sten, el cual obviamente va a nombrar artefacto, y aquí es donde el mazo yo creo que brilla. Brilla porque el siguiente turno, gracias a este Sten, podemos hacer Reliquia de las Leyendas, sacar maná del propio Sten, eh, jugar la Araña, jugar Urza, de hecho la Araña nos va a poner una Piedra de Poder al rival también. Creo, creo que podemos hacer cosas bonitas el siguiente turno. Robemos o no robemos tierra, habrá que jugar la de Ganjo, bueno si robamos tierra no, pero vamos a tener que jugar la de Ganjo probablemente. Jugar la reliquia que nos da maná. Uh, Pues mira, la de ganjo vamos a conservar en un turno más. Oye, jugamos todo ¿eh? esta partida, este turno. Podemos hacer reliquia. A ver que no me cuele. Tal, reliquia. Serían 3 de maná. Urza. Nombramos artefactos. O sea, bueno, con el Urza no hace falta nombrar nada. Se nombra con Sten. Urza directamente reduce el coste de los artefactos. Y arañita con el propio Urza. Vaya pedazo de salida. Y por cierto, el rival no juega mono blanca, que acabo de fijarme que juega una Tierra Roja. ¿Qué significa eso? Pues que es una Boros Agro y que espera... ¿What? ¿Black? Verde también. Es una Jun... O sea, una Jun, perdón. Una Naya Agro. Wow, Interesante, me sorprende. La buena noticia es que tenemos una Araña Fran que al menos bloquea. <risa> algo hace, ¿no? Vale, menos mal que tenemos esa Araña Fran, pero el rival sale súper mega agresivísimo, ¿eh? La buena noticia es que tenemos como mana infinito, podríamos decir, ¿vale? Entonces, el, el plan es el siguiente. Jugamos tierra de turno, sacamos... Espérate, ¿cuánto mana sacamos y de quién? Ojo, si robamos piedras de poder que las podemos juntar con la Urza, con el Urza Señor Protector, que tenemos un montón de mana, y también tenemos mana suficiente para activar incluso la araña Zran. Vale, el plan sería bloquear con la araña, ¿no? ¿Os sabéis sacar sacado mana de aquí? No, no, no quiero activar su habilidad. No quería activar su habilidad. Enderezamos la reliquia, enderezamos a Urza, enderezamos una tierra cualquiera, esa de ahí, ¿vale? No atacamos, nos quedamos bloqueando porque no nos compensa y eh, artefacto. Obviamente no quería utilizar la habilidad de Sten, sino que lo que quería hacer era sacar mana con la reliquia de las leyendas de Sten, ¿vale? Ahí me he liado y tenemos más mana girado del que yo quería, da igual porque la verdad es que podemos jugar todos sobradamente igual y no va haber ninguna diferencia, pero ahí me he colado yo un poquito, ¿vale? Mataremos el bailarín de pies veloces ese que yo creo que es la más peligrosa. 4-4, vuela, arroya, prisa. Ah, no, no vuela. Vínculo vital, prisa, arroya. Lo de me lo he inventado. La he confundido con, con la criatura esta que da más uno, más uno a los humanos, que sí vuela y arroya. Vale, menos mal que tenemos una respuesta bastante buena a ese bailarín de pies veloces con este ganjo de trono del imperio. Y ahora, a partir de aquí, robemos lo que robemos. Si no robamos tierra, ganamos la partida. Bueno, de hecho, el rival lo ha entendido perfectamente y ha decidido rendirse. Eh, qué lástima, porque me habría gustado ver qué robábamos a continuación porque si robábamos cualquier cosa que no fuese tierra, ya le íbamos a poder sacar mucho valor a, a lo que teníamos en mesa teníamos un montón de, de poder ya en mesa ese de hecho ya el, el Teferi lo vemos empezar a utilizar ya para robar cartas obviamente, primer turno no hemos robado carta porque creo que era mejor enderezar cosas y poder jugar ese ganjo que nos ha dado la victoria y bueno, a pesar del misclick <ríe> con el stem que luego lo he sacado de fase sin querer no es sacar de fase, pero bueno, ya me entendéis. Eh, vale, hoy esto... volvemos a salir nosotros, ¿esto qué es? ¿Hemos roto Magic Arena o qué? Se nos ha roto Magic Arena. Esta mano es muy buena. Esta mano es bastante buena. La reliquia en este mazo está rotísima, porque te permite sacar mana de Joyra El rival ha hecho dos mulligans. Jugamos contra Boyon Así se llama él. A mí no me no me echéis la culpa de sus nombres raros. Y venga, saldremos con la Plaza de los Héroes, que la vamos a, jugar... o sea, la vamos a utilizar seguro en el segundo turno para esta Joira. Y ojo, verde, blanca posiblemente de encantamientos. Ojo, porque Joira en este turno, el siguiente turno nos juega gratis. Joira, el destruyor de bancos criminal. Y además la reliquia de leyendas también nos da para jugarla. Y luego ya ven las piedras de fortaleza y poder. Esta partida, wow. Esta partida tiene pintaza. De hecho... pasamos turno, de hecho podíamos jugar el destruyo bancos criminal pagándolo con maná, gracias a la reliquia y además está Joira y el rival juega, aquí, que juega un tiempo prestado a ver el tiempo prestado a quien hace objetivo, Haga quien haga objetivo nos da un poco igual, supongo que a Joira efectivamente, vamos a aprovechar la habilidad de Joira, ponemos dos contaderos sobre ella y ponemos en juego el destruido de bancos criminal, lástima que nos mates a Joira, pero bueno el siguiente turno vienen las piedras de fortaleza habilidad que posiblemente usemos en matar al visitante generoso Sí, porque fijaos lo cerca que estamos de poder jugar el nivelador del paisaje urbano. Menos 5, menos 5 al, al visitante generoso, venga va. Podríamos robar dos cartas, que yo creo que no estaría tampoco nada mal, pero es que con esto en mano el siguiente... ¿Pero qué pasa aquí? La gente se nos va a rendir. Teníamos 4, 5, 7, si robábamos tierra teníamos 8 de mana, podíamos jugar el nivelador, también teníamos la araña para la piedra de poder que nos faltaba, el destribanco es criminal para la ventaja de cartas y si el rival decide rendirse... ¿Vale? Yo creo que se han rendido un poco precipitadamente mis rivales, aunque es cierto que creo también, por otro lado, que las partidas las teníamos ganadas Esta partida estaba ganada por el nivelador, casi seguro, y la partida anterior también estaba ganada, por no por lo que teníamos en manos, porque no teníamos nada, sino por lo que ya teníamos en mesa, que era bastante poderoso. Eh, no me está disgustando para nada este mazo, lo que estamos viendo. Y, bueno, también es cierto que hemos salido, y que cuando uno sale, eh, tiene una ventaja brutal, ¿no? O sea, el, el win rate sube un 20%. Pasas de tener. pasas O sea, quien sale tiene un... Ya de base, ya de por sí un 65-70% de, de probabilidades de ganar la partida ¿no? Y por tanto el que no sale Está rondando el 40 o el 35 Y volvemos a salir ¿Esto qué es? Esto no puede ser Me pongo hasta nervioso cuando ocurren estas cosas ¿Vale? Tenemos una mano muy buena otra vez Muy buena Yo cuento siempre con que la primera criatura que juegas Te la van a matar, pero eso No quiere decir que no la juegues, o sea, tienes que jugarla Vamos Miren, la tierra azul-roja para empezar para empezar Y luego jugaremos la Guara más Joira Turno 2, turno 3, Piedra... Vale, como que una pena que tengamos que jugar la Otawara. Pero bueno, es lo que ahí el rival juega. Rojo, azul, negra. O sea, Grixis, Midrange, uno de los mejores mazos del formato. Lleva siendo muy bueno desde, hace, desde antes de la salida de Dominaria. Desde antes del, ver, del verano, más o menos. El mazo Grixis. Vale, como decía, no contéis con que vaya a sobrevivir mucho tiempo esa pobre señora. Tenemos dos Piedras. No es problema tampoco. Y la cuestión es... La araña tiene... Es un arma de doble filo, ¿vale? Te puede perjudicar tanto como favorecer. Es una Grixis mid-range. Estoy, estoy pensando antes de nada si el rival puede sacar mucho partido de las piedras de poder. Yo diría que no. Estoy dándole vueltas y creo que no. Si acaso si lleva Destruye Bancos Criminal, pues bueno, pues le va a poder emitir jugar y activar Destruye Bancos Criminal. Esperemos que, que no lo tenga. Vale, vamos con esta Arañita Zran ahí. Coquetita... ¡Uy, Liliana del Velo! Vale, cuando nos pongamos a... ¡Madre mía! ¡Terceras piedras! Vale, la buena noticia es que las podemos jugar y vamos a robar dos cartas, de modo que Liliana, el hecho de que, se que nos haga descartar cartas, eh, nos va a favorecer a nosotros más que al rival, ¿no? O, al o va a perjudicar más al rival que a nosotros porque tenemos otras dos piedras más. Bien, tenemos mana infinito, ¿vale? vale Está intrusa el cementerio. Es fea. Pero bueno, pega de 3 en 3, así que. Salvo que algún jugador no juegue hechizo en su turno, entonces pegará de 4 en 4. Y drenar vida, bueno, algo va a drenar vida, ¿no? Cada ataque. Me sobran las tierras, amigo. Me sobran. Esa descarta una tierra. Nosotros también. Nosotros seguimos robando tierras. No te preocupes. Sacamos maná de las piedras de fortaleza de debilidad, Sacamos maná de. Eh, la piedra de poder y jugamos unas segundas piedras sí, estoy seguro para robar otras dos cartas más nos quedamos con las que están enderezadas y robamos otras dos cartas más de modo que aquí al rival pff, el rival debe estar ya casi llorando y fijaos que podemos jugar Reliquia de hecho es que podemos jugar prácticamente otras piedras más y Araña Thran. vale, 2-4 bloqueador bastante majete ¿Vale? Ya, tenemos, ya tenemos maná infinito, o sea, aquí si, si robamos un nivelador o un portal, eh... qué duro, nos hace sacrificar one more time la criatura, roba dos cartas, nos va a hacer descartar otra vez carta, ¿qué carta nos descartamos? Supongo que la tierra, obviamente, y el siguiente turno ya nos vaciamos la mano, de modo que Lilena pasa a ser menos importante bueno, no nos vamos a vaciar la mano del todo porque como vamos a robar otra vez dos cartas no voy a matar la intrusa, la intrusa es irrelevante en cuanto robemos un portal o un nivelador ¿no? vale, vamos a jugar tierra de turno sacamos maná. maná bueno, ese maná no hace falta este este, jugamos otras piedras, sí para robar otras dos cartas, dame por favor ya algo bueno, me lo, me lo he ganado las cuartas piedras, no puede ser Me pues otra vez. Manada aquí y otras piedras más. Y robamos otras dos cartas. Nos quedamos con la enderezada. One more time. Las cuatro hemos robado. <risa> vale, y viene la primera carta no demasiado mala, que es el Teferi, que no podemos jugar este turno. Pero eh, sí podemos jugar otra reliquia de estas... Podemos jugar a Joira y obviamente como el rival va a volver a hacer la habilidad de Liliana pues nos descartaremos la tierra y haremos Teferi el siguiente turno. Madre mía, tenemos millones de manas. Ahí viene un Sheldon que es un problema gordísimo porque queremos robar cartas. Bueno, es, esto no es robar carta, así que no está mal del todo. Nos hace sacrificar a Joira, lo cual, bueno, pues, le quedan dos cartas en mano, a nosotros nos quedan dos. ¿Sabéis que si robamos un portal ahora ganamos automáticamente? O sea, un portal arruina la vida al rival totalmente, por favor. Teferi, pordate bien, ¿cuánto mana tenemos? Tenemos 2 y 4, 6. Probamos. Urza, que se puede juntar con las piedras. Cuando se junta... Podemos hacer el menos 3 y exiliar ese, ese Oldred, ¿vale? Pero mira, soy un valiente. Vamos a empezar con Teferi. Sacando mana de aquí. Ferry. Vamos a mirar tres cartitas del top. Dame un portal, por favor. No me lo puedo creer. Hemos robado medio mazo y no lo hemos encontrado todavía. Queremos el chip. Nos quedan cinco de vida. Perdemos, ¿eh? ¿Cuánto mana nos queda? Nos queda... 4 y 2, 6 y dos 8 y 1, 9. Nos falta un mana. Si hubiese cogido mana... 4 y 2, 6 y 2, 8 y 1, 9 y nos falta un maná para hacer Urza y activar su habilidad no, no, no, no, no porque podemos usar el propio Urza para sacar un maná adicional y juntarlo, vale, perfecto pues activamos la habilidad de eh, de Urza ah, podemos jugar el chip y sacar maná también del chip activamos la habilidad de Urza lo juntamos con las piedras y tenemos el Planeswalker Urza Giramos el propio Urza. Ah, bueno, había que girar las dos criaturas, así quedaba igual. Vale, ¿y ahora qué hacemos con este Urza? <risa> robar dos... Ahora mismo robar... Hombre, poner tokens tampoco está mal, pero yo creo que el menos tres al Seoldred puede estar bien, que nos queda muy poquita vida. Y el poner un par de tokens uno uno para bloquear también puede estar bastante bien, porque nos quedan solamente cinco de vida. Vamos a ver si nos gana, eh, porque puede tener un Remóvalo dos y matarnos igualmente. Um, pero estaría gracioso que no fuese así Ha estado genial, ¿eh? La cantidad de, de mana que hemos acumulado Y la cantidad de cosas que hemos podido hacer Cada jugador se descarta una carta Y se descarta un golpe a la garganta Porque estos son artefactos Claro, los tokens que pones son de artefacto Ni me lo había planteado Vale, drenar vida de uno de la intrusa Nos quedamos a cuatro Pero podríamos llegar a remontar a partir de aquí Fijaos lo que viene a continuación Malas noticias, pero tenemos bloqueadores, ¿eh? Tenemos bloqueadores para, para largo Haremos el... vino otro Urza. Necesitamos robar algo bueno, ¿vale? Entonces vamos a robar. Robamos dos, descartamos uno, obviamente. Ah, sí, ganamos esta partida. Va a ser una, una, una locura. Me descartaré la reliquia. ¿Es más importante bloquear o intentar atacar que cualquier otra cosa? Habría que matarse a Eliana. Vamos a volver a robar y descartar. Robamos dos, descartamos una. Descartaremos la tierra, supongo. ¿Vale? Vamos a activar el, el Teferi. A ver qué nos da, a ver si nos da el portal. O sea, lo normal sería acabar robando un portal. Quedan en el mazo 33 cartas. Pues no, sigue sin venir el portal. Vienen Destruir bancos criminales y tierra. Hombre, el hecho de bancos criminal no está mal. Vale, viene otra tierra después el siguiente turno. Jugamos... Esperi. Con el cual voy a volver a robar. Porque lo de ver la carta del top no está mal, ayuda un poquito. Volvemos a hacer el menos dos. Miramos tres cartas, un nivelador no está mal. No llega el maná? Espérate. Sí, sí, no llega el maná. Nos llega el maná, pero tampoco os creáis que es la solución a esto, ¿eh? Podemos hacer Urza, Joira, tener tres bloqueadores... Nos quedan solamente cuatro de vida, ¿eh? Viene ahí otra tierra. A ver, nos puede matar el nivelador. El nivelador lo deberíamos usar para matar quizás a la Glotona, ¿eh? Y dejar el subestimado tenaz vivo. Tenemos dos, tres... Y 4, 7 y 1, 8 de manera en total. A ver, podríamos jugar Urza. Joira destruye bancos. Yo creo que va a ser la mejor opción y guardar el nivelador para el siguiente turno. Así que voy a hacer Joira. Voy a hacer Urza. Voy a hacer... Destruye bancos, criminal. Para poder tripularlo por si nos matan nuestras criaturas. Y ya está, y pasamos turno. Podríamos incluso reconfigurar y jugar tierra de turno pero gastaríamos todo el maná y no podríamos luego bloquear así que damos turno, podemos robar carta con este destruye bancos criminal, pero de momento no vamos a hacer nada hemos jugado dos hechizos, así que esto vuelve a darse la vuelta y solamente un 3-3 y, ouch invocar a la desesperación que nos hace perder dos vidas porque no tenemos encantamiento, vale entonces, sacrificamos a Joira vale sacrificamos el Teferi y nos quedamos con Urza. Y este turno podemos bloquear a sus dos criaturas sin perder. Incluso. No podemos tripular aquí, claro. ¡Ay! Ah, nos hace sacrificar una de ellas y perdemos. ¡Ah! Oh, ¡Qué lástima! ¿Teníamos alguna otra forma de haberlo hecho? No, tripular el de bancos no habría servido. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Por qué ataca a Urza? Me quedan dos de vida. ¿Se ha equivocado? Nos quedamos a uno. Bloqueamos al subestimado tena. Vale. Entonces no perdemos todavía. Vale. Mi turno. Robo, robo carta. Vale. Robamos otro Urza. No puede ser de otra manera, ¿eh? eh esto nos da vidas, ¿eh? Ganamos dos vidas. Ganamos dos vidas. Vale. Eh, juego tierra de turno. Robo carta con el Destruybancos Bancos Criminal. A ver qué sale. Tendría que haberlo hecho a lo primero. Robamos otra tierra. Bueno, pues el nivelador del paisaje urbano este. Sobre la intrusa del cementerio. Eh, nos descartamos una tierra, efectivamente, que nos sobra. El urza lo podemos guardar de momento, ¿no? Y uh, podríamos atacar, pero no lo voy a hacer por si acaso. No voy a atacar por si acaso, porque tiene subestimado tenaz, tiene maná suficiente, no tiene 2, 4, 6, no llegaría para jugar dos con prisa. Pero yo qué sé, por si acaso. Vale, re reanima del bueno, recupera a su, a su mano del cementerio una criatura y la criatura que va a recuperar será una intrusa, ¿no? Del cementerio, supongo. Nosotros aquí ya ganamos cuatro vidas por turno con este urzo. Con este Urza, perdón. Liliana, ah, recupera criatura o Planeswalker, cierto. Liliana que no hace nada, porque sacrificaremos Urza y tenemos otro y no importa demasiado. O si sea, a lo mejor nos hace descartar. Hoy hemos remontado esta partida. A ver, el rival ha querido, ganar, ha querido perder la partida realmente. No, no ha sido mérito nuestro. Tosechador y demor de sangre, de acuerdo. Le matamos la Iliana, le matamos el cosechador y básicamente hemos ganado la partida a partir de aquí, yo creo, ¿no? ¿Pero ¿Qué pasa aquí con los urzas? Oye, me quedan 27 cartas en el mazo. No perdemos, tranquilos, todavía robamos carta con este tal, ¿vale? Yo diría, robar dos, descartar uno puede estar bien, al menos una vez. Y a descartar un urza que los tenemos múltiples. Yo creo que seguir robando tampoco está mal del todo, tenemos 5 vidas. Ojo, a lo mejor me he confiado, ¿eh? con esas 5 vidas puede que no sean muchas. Descartamos la tierra, que es Painland, ¿vale? Tal. Atacamos a Liliana, la matamos, le rompemos el cosechador al atacar. Y yo creo que no nos puede ganar ya aquí el rival. Jugamos Urza, jugamos Sten, nombrando Artefacto... Por tanto, jugamos gratis estudio bancos criminal, jugamos arañazrán. que nos permite mirar eh, cartas del top porque tenemos mana suficiente para activarla y si robamos un artefacto barato, podemos jugarlo también ¿nos llega? si sí, nos llega con la ficha de tesoro lo voy a hacer Nah, no, no hace falta pasamos turno tenemos solamente dos bloqueadores, quizás me he confiado un poco ¿eh? Quizás me he vuelto un poco loco. No, porque podemos tripular con este piloto el de este banco criminal. Vale, rompe espejos, de acuerdo. ¿Cuál que hacía el menos 10 de Urza porque es una habilidad que nunca usas, ¿no? Vale, estos son que no son tierra. O sea, poco útil el menos 10 realmente ahora mismo. Vale, yo creo que ya hemos ganado, ¿no? Ahora ya sí. Esta es buena. Por fin, por fin es buena. Eh, voy a hacer el, el más 2... Y a robar dos y descartar una también. Y ahora sí, ya estaría. Jugamos esto gratis. Uh, jugamos el portal hacia Pirexia para que él sacrifique tres criaturas. ¡Guau! <risas> adiós, amigo, adiós, amigo. Pues como que nos has querido regalar la partida, nosotros no hemos querido hacerte el feo de no... De no... De no... O sea, digo, joder, vamos a... Robamos tierra de turno, que la jugamos. Tripulamos y atacamos con todo. Venga, tripulamos atacamos con todo. Le rompemos la ficha de sangre, ¿no? Bueno, sí, la ficha de sangre, porque no tiene cartas en mano para descartar. Y bueno, pues eh, el rival nos ha querido regalar la partida con ese fallo que cometió porque tenía daño letal. No sé por qué no se dio cuenta y, y nos ha permitido hacer esta burrada, ¿no? que es lo que hace el mazo realmente. Bueno, creo que lo hemos jugado relativamente bien. No hemos cometido fallos demasiado exagerados. Tenemos 7 de vida. Tenemos un bloqueador 8-8, artefacto que posiblemente no pueda ni matar el oponente. Así que este ataque no es relevante y nos quedan 7 de vida. O sea que tampoco, tampoco le serviría demasiado. El menos 10 de Urza no es muy bueno es en todas las situaciones. ¿no? El rival roba una carta extra, pero está a 5 de vida y hemos ganado la partida. Pues no está mal doble nivelador del paisaje urbano en mesa. Pero yo no sé si hemos tenido muy mala suerte. Muy mala suerte robando. O si. O si es que el mazo es así de malo realmente, ¿no? O sea, bueno, atacamos ya con todo y listo. No hace falta seguir haciendo el tonto. Rompemos un par de piedras de estas con los niveladores, que para eso son. Y el rival, como no tenía más permanentes, pues nada. Y esos cuatro vidas ya se le quitan. Bueno, pues ha estado bastante bien eh, las partidas. Hemos tenido mucha suerte realmente. Hemos salido, en las, hemos salido en las tres partidas al final, ¿verdad? Lo cosa que no suele pasar aquí en el canal. Pero se nota muchísimo la ventaja. Si no hubiese salido, seguramente no habríamos ganado todas estas tres partidas. Y el mazo no habría parecido tan coqueto. De hecho, esta última partida la habríamos perdido si el rival no hubiese cometido ese, ese error tan tonto. Que yo no sé si es que no se ha querido la partida. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.